la capital de los simios esta semana en capital de los simios Efemérides en el mes de la patria, te las explicamos aquí en la capital de los simios. Se bajó el paro, duró menos que murciélago en China. Contraloría objeta más de un billón de pesos y ni moya va a pagar lo gastado. Fondéate en casa, el nuevo plan de gobierno para pasar este 18. Y nos siguen viéndolas... Todo esto y mucho más, ¿en donde, eh? la capital. Excelente, profe, le tocó a usted ahora Sí, pues <ríe> ¿Cómo? <ríe> <ríe> ¿Cómo estás, profe? Bien, bien, aquí, Don Station, ¿qué tal? Bien, bien, pues, todo bien, comenzó septiembre Comenzó septiembre septiembre -se Sí, septiembre El mes de la patria, sí, pues Y como habíamos dicho en el podcast pasado Vamos a tener un contexto bien eh, histórico En este mes, con nuestro podcast eh, también dando las efemérides más importantes pero tenemos una bien importante también este... ¿Qué pasó? Escuche no. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Filipito, este, este, este me, este me fue. Filipito se lo fue, se ¿verdad? No fue. Se cumple otro año más <risa> sí, fue. Sara, gracias a San Felipe por favor concedido Bueno, oh. su <risa> Ay, soy su primer cliente Soy su primer cliente gracias a mí se va a beatificar ese hombre <risa> ¿Estará viviendo en una piña? Debajo del mar camino agua, Ya, oiga, ya, pero ya, ya, ya. Esto es hermoso, sí, no, Ya, ya, ya, ya hasta, ahí nomás, hasta ahí nomás. Oiga, profe, pero tenemos varias FMEDs importantes también, pues, en este mes. Efectivamente, el mes de septiembre debe ser el mes más importante de la patria, primero porque parte de la primavera, uh -huh. el ánimo cambia, y porque pasaron muchas cosas. O sea, en otros meses pasan cosas, sí, pero en septiembre pasan muchas cosas. Exactamente, pues, profe y... Como por ejemplo, a ver ¿Usted sabía, Don Station, que el primer golpe de estado en la historia de Chile se produjo en un mes de septiembre? Eh, ¿No fue el de Pinochet? Y no el que está pensando exactamente <risa> No, la verdad es que no ¿Y cuándo fue? El día 4 de septiembre del año 1811 ¿Ya? Carrera y sus boys y sus muchachos se toman el poder en Santiago de Chile ¿Los Carrera Boys? Los Carrera Boys, efectivamente El 4 de septiembre El primer golpe de estado exitoso Para poner un poquito en contexto Chile, para el 18 de septiembre Había tenido su primera junta de gobierno de 1810 En el cual, después del gobierno de García Carrasco Que había sido un gobierno pero horrible Que eso lo vamos a tocar cuando hablemos de la semana del 18, vamos a tocar por qué se hizo la primera Junta Nacional de Gobierno. Sí, poner en contacto también que mucha gente piensa que se eh, celebra, eh, digamos, el nacimiento de la patria, no sé cómo decirlo, pero la independencia, es, la independencia, dice, exacto. Pero no, es solamente la primera Junta Nacional de Gobierno que nos va a llevar camino a la independencia, pero para el capítulo del 18 de septiembre. Ahí le, les vamos a explicar un poquito más qué fue lo que ocurrió Lo importante acá es que Esa primera junta nacional de gobierno Convocó a un congreso nacional de todas las provincias Que en ese momento eran tres Coquimbo, Santiago y Concepción ¿No había más? No había más porque Chile llegaba desde el despoblado de Atacama O sea, Coquepo yeah. Hasta el río Biobío. Ese era el Chile real Era cortito Era cortito, porque por al otro lado estaban los mapuches Los promaucaces y... Y no teníamos control directo sobre eso. Existía la isla de Chiloé, pero era como un apartado ahí. ¿Y habían palafitos en ese 8? tiempo, no? Habían palafitos, sí. ¿Sí? ¿Ahí son antiguos? Son muy antiguos los palafitos. Ah, Construcciones muy antiguas. Bueno, el porqué de los palafitos nos da para otro programa también. No, claro. Donde tenemos que tiene su razón de ser y su lógica los palafitos. Ah. Eh, principalmente por la marea, pero ya eso lo explicaremos en, en otro programa. Ya, pues la cosa es que... José Miguel Carrera, él quería imponer sus ideales dentro de junto con la familia Larraín. Mira, desde tiempo inmemorial ahí la familia Larraín. Los Larraín los son Larraín potentes Larraín en Chile, son ¿eh? Potentes en Chile. Estaban quedando fuera del de Congreso y del del poder. Y la familia, una familia que quiere ser eh, importante y poderosa, no puede quedar fuera dentro de este manejo de poder. Entonces Carrera dice, ya, ¿saben qué? Tienen que hacerme caso a mí, lo que yo les planteo, si no, se van para otro lado. Lo que quería Carrera secretamente era la independencia, y aquí es donde vamos a ver la primera división entre independentistas y realistas. Porque la gente que estaba antes era realista, querían mantener la labor del rey. Y Carrera estaba de a poquito metiendo la puntita, metiendo la puntita. Estaba ah, metiendo la puntita. Está <risa> ah, metiendo la puntita con este golpe de Estado. Entonces logra su objetivo, logra hacerse con el control. Después va a tener un segundo golpe de estado en el cual va a tomar el control total junto con su hermano. No estaba yendo en ese tiempo. No estaba yendo en ese <risa> tiempo, ¿no? Ojo, que la historia, eh, muchas veces para los que estudian historia se dice que la historia se repite. Eh, la primera vez pasa como una tragedia, la segunda vez pasa como una comedia. Les digo que hay hartos 11 de septiembre. Se las dejo ahí nomás. Para la otra semana ah, vamos a tener un invitado también. Conspiración. Conspiranoico total, sí. Así que se nos viene el doctorado. Buena. Ahí. Así que prepárense porque la próxima semana va a estar candente también. Déjale. Coincidentemente. Coincidentemente. 10 años después, este mismo carrera que había organizado el golpe de estado y que. En el fondo le dio como el puntapié inicial Al proceso de independencia Con, con las características más revolucionarias Muere ¿Mis? El mismo día, el 4 de septiembre ¿Y cómo muere? Así ah. No creo que haya sido tan gutural no. la verdad, Pero no. ¿En qué contexto muere? Profe? Ah. <ríe> muere fusilado Ah, murió fusilado. Murió fusilado, sí. Entonces, él estaba en Mendoza. Bueno, lo apresaron y lo llevaron a Mendoza. La historia de José Miguel Carrera es una historia bastante apasionante. Él va a ser el que se va a encargar de gobernar durante todo el periodo de la Patria Vieja hasta 1814. Uh -huh. Técnicamente hasta que lo capturan en Chillán, a Carrera. Entonces, él está en la cárcel de Chillán, que está en la Plaza de Armas de Chillán. En el centro chileno, O sea, el loco estaba en una cárcel donde tenía dos guardias, donde la ciudad estaba llena de españoles. Y el loco se logra arrancar. Ah, era escurridizo. Era escurridizo. ¿Qué es lo que pasa? Que a la caída de carrera nombran a O'Higgins como comandante del ejército. Eh. Y los españoles, siendo vivarachos, dijeron divide y vencerás. Lo más probable es que soltaron a carrera ¿Ya? anda a recuperar tu ejército. Y ahí se agarraron, y si tuvieron la punta de agarrar con Nere. Ah, buena. Carrera con O'Higgins estaban ahí diciendo. Eh, O'Higgins, no, yo tengo mi propio hombre, y que de hecho tenía muchos hombres. Así que yo voy a. Yo voy a. Yo soy el, el, el capitán. A mí me mandaron, a mí me dejaron a cargo. Carrera dijo, no, pues si yo estaba a cargo, perdí en ese momento, me dieron por muerto. Pero no, no estoy muerto, aquí estoy y vengo a recuperar mi mando Anda de parranda Anda de parranda Entonces, ahí, que sí, que no, que sí, que no Estoy a punto de agarrarse en guerra civil ¿Eh? Y O'Higgins el que dice No, ¿sabes qué? Esto es lo que quiere el enemigo El loco nos quiere dividir Ay, Entiéndelo Nos aquí, quiere poner padre. en la mano Es como esa mina cuando dice Esta mina nos quiere dividir nosotros Exacto, esta mina nos, nos quiere llevar nos a la mala Nos quiere separar Claro Y no, no es que nadie nos va a separar Porque nuestro amor es eterno Claro ¿Me escuchaste Byron 15 años? <risa> <risa> no voy a decir. <risa> No voy a decir. Entonces O'Higgins va y dice ya. Yo voy a comandar a mis tropas Y tu carrera comanda a tu tropa Listo, y enfrentemos entre los dos a los españoles a la raja po. Ah, bueno, juntos como hermanos Juntos como hermanos, pero Tácticamente carrera superior a O'Higgins Si ustedes alguna vez Han ido a Rancagua o al sur Donde está el Montichelo ¿Eh? El casino ahí, donde está Chiteclindo. lindo hay un túnel y hay una parte delgadita donde pasa la carretera. A eso se le llama angostura. ¿Ya? Porque qué angostura? Porque es angosto. De ahí por ahí pasa el cerro. O sea, los cerros están a punto de hacer una cuenca, pero no la hacen. Entonces queda un pasadizo por ahí, que es donde pasa la carretera. En ese tiempo no había carretera, pero si eran caminos, el ejército realista tenía que sí o sí pasar por ahí. Ah, buena. Entonces Carrera dice: ¡Qué fácil! Agarremos a toda la tropa, agarremos a todos los hombres, mandémosla arriba al cerro y disparémosles desde arriba para abajo, porque estos desgraciados tienen que pasar por ahí ¿Sí? y no les queda otra. Y si quieren ir a atacarnos a nosotros, van a tener que escalar el cerro. Y comprenderás que escalar el cerro con un fusil de bayoneta no, no te da. No pasa nada. Es mucho más fácil tirarle una piedra desde arriba al que viene bajando. Pero profe, disculpe, ¿Mm? antes que siga, yo leí en el libro de Baradit que habían puesto C4 ahí en el. En la pasada esa, en el túnel Efectivamente, y, ¿Sí? y por eso hicieron el túnel ah, Claro, ya. desde esa época que se construyó el túnel Claro <risa> Entonces Carrera dijo, ya yo me quedo con mi hombre aquí En Angostura esperando Pero Higgins dijo, no, yo soy más viadacho Los españoles tienen que cruzar El Mataquito. Que el río que cruza Rancagua. Ya Entonces, yo me voy a esperarlos al otro lado del río, entonces cuando ellos vayan cruzando así como con el agua a la mitad, ¿Eh? bueno, o a las canillas, porque el, el río no lleva mucha agua en octubre que digamos, eh, aprovechamos de matarlo a todos. En teoría la idea igual era buena. Claro. El problema es que el río es mucho más largo que un pedacito chiquitito donde él está la costura. Entonces te podías imaginar lo que ocurrió. La manzana. Los españoles cruzaron por otro lado. <risa> Se dieron la vuelta No son napertines Claro <ríe> <ríe> Mariano Soro no era ágil. <ríe> se dan la vuelta Y apresionan a O'Higgins. Y O'Higgins ahora queda de espalda al río Oh, ah, qué, qué bonito lindo. Y es lo que se creía más vivo Es lo que se creía más vivo Entonces él alcanza Alcanza Con lo poco de tropa que le queda A refugiarse en la ciudad de Rancagua ¿Le suena Rancagua? 1 o 2 de octubre ¿Qué pasó? ¿Un 2 de octubre? Sí, primero 2 de octubre. A toda la gente de Rancagua ya sabe. Explíquelo, profe. El desastre, pues, muchachos. Ahí está. eso, Bueno, para los españoles se le llamó combate eh, batalla de Rancagua. <risa> <risa> para nosotros, desastre de Rancagua. Definitivamente fue desastre. ¿no? Definitivamente fue desastre. O'Higgins logra zafar como puede, porque se parapetan en la plaza de armas. Ahí hacen unas pequeñas barricadas improvisadas, pero los españoles los tenían rodeados por todos lados. ¿Mm? Eh, más del 70% del hombre de O'Higgins perece. O'Higgins sale apretando cueva con un caballo, rompiendo fila entre medio de los españoles. De rajazo no lo mataron. Sí, fue un cueazo. Mientras Carrera estaba arriba el cerro, viendo cómo el rancabo se quemaba. ¡Oh, la mancecena! ¿Y cuál es el drama? ¿Ustedes creen que Carrera fue a prestarle ayuda a Higgins? ¡Ni ahí! No está ¡Ni ahí! <risa> ¡Sálvate solo! Él se devuelve rápidamente a Rancagua junto con Manuel Rodríguez, que apañaba Carrera eran amigos y los dos íntimos. ¿Mm? Liquidan las deudas, eh, se llevan toda la plata que había del tesoro de, de Santiago y parten rumbo a Coquimbo. Para después partir al exilio en Argentina. Lo mismo que hace. Eh, Bernardo Higgins y con la ayuda de San Martín se forma la, el ejército libertador, que lo tocaremos en otra ocasión también, porque aquí estamos hablando de por qué se matan a Carreras. Ah, ya. Carreras, obviamente, está recaliente caliente con O'Higgins, imagínate, no le hizo caso. <risa> <risa> y y a pierden contra los españoles, o sea, todo el sueño de independencia que tenían se va a la mierda. Uh -huh. eh, nada que hacer. No. San Martín, que pertenecía a la logia laustariana junto con O'Higgins, sabía que estos dos no se podían ver que eran agüita y aceite, entonces manda a Carrera a hacer lo imposible. Lo manda a Estados Unidos a buscar ayuda del gobierno estadounidense. Doctrina Monroe. George eh, Washington, ¿no? Eh, no, eso viene mucho antes. Pero eh, América para los Americanos. Ah, yeah. ya. estaba. Ya estaba esa doctrina y ese pensamiento. Uh -huh. Bueno, la doctrina Monroe como tal surge después, pero, pero estaba ese pensamiento de.. ...del destino manifiesto que una vez ya lo toqué en, en otro video. oye ¿Y desde ese tiempo entonces los yankees han estado con la intervención aquí en, sí, en Chile? Sí, ¿Sí? y en toda, Latinoamérica. en toda Latinoamérica. En un primer momento todos los que habían ido a solicitar ayuda a Estados Unidos... ...había sido rechazada. Pero Carrera tuvo que aprender inglés allá en Estados Unidos... Mm -hmm. ...se entrevistó con el presidente... ...y lo convenció. ¿Mis? El loco se trajo tres barcos... ...tres mil armas con municiones, cañones luego la hizo. Y con eso teníamos para ganar... ¿Pero y New por Newman? O sea, ¿no le ofreció nada a cambio carrera? ¿Al presidente de Estados Unidos? Sí. sí. ¿No Tolompas. <ríe> Digo, cabrito, tú ¿Qué? estás blanquito, y estás suavecito. Claro, en ese tiempo, los ingleses eran los que llevaban el comercio a nivel mundial. Los alemanes medían la montita y los estadounidenses también estaban ahí floreciendo. Entonces, los ingleses eran los que ofrecían plata, que ofrecían barco y armamento, pero ellos... ...prácticamente obligaban a que tú tuvieras un monopolio comercial con ellos. O sea, uh -huh. íbamos a salir del monopolio comercial español... ...para pasar a un monopolio comercial inglés. Carrera dijo, no, lo que yo le ofrezco es que... ...si usted quiere comercializar con Chile o con los países latinoamericanos... ...va a poder realizarlo bajo las mismas condiciones de libre competencia. O sea, los gringos le brillaron el signo peso en los ojos. Cuarto, cuarto, Carrera se devuelve... ...hacia Argentina... ...para en Buenos Aires se entrevista con Puig Redón, que era el presidente de Argentina en ese momento Puig Redón, amigo de San Martín San Martín dice, ojo con Carrera, bueno, ojo que este loco es, es cuático, este loco es escalón, este loco es un dictador también, así que tenle ojo Puig Redón ve llegar a Carrera y, mira, me acordé del, del capítulo de los Simpsons cuando van a Cuba ya, con el señor sí, Burns sí. ya, ¿Te acuerdas que él saca un billete de un millón de dólares? Sí. Ya. Y se lo pasa así el castro. Ya. Le dicen, devuélvame mi billete. ¿Cuál billete? <risa> Carrera le dice a de Redorno. Devuélvame mis barcos ¿Cuál barcos? Exactamente. Y los argentinos se quedaron con nuestros más y todo el armamento. Todo el puto armamento y los barcos, güey. De ahí los argentinos cagando a los sí. chilenos. Claro, es que supuestamente cuando llega San Martín, o sea, perdón, cuando llega Carrera, el ejército libertador ya había comenzado su marcha hacia Santiago. Entonces le dice, chapo, rápidamente, vamos, démonos la vuelta por el estrecho Magallanes y alcanzamos a llegar, mira, bombardeamos primero la isla de Chiloé, tomamos Chiloé, tomamos Valdivia y vamos así hasta llegar a Santiago. Luego le dijo, ¡excelente idea, pero tú no puedes ir! Y lo metió por eso. Ah. Porque San Martín le había dicho que el loco era peligroso. Tero chato. Entero chato. Y aparte que los locos se quedaron con el armamento y los barcos y de la nada, tener una flota, va a campo. Así es que, carrera. Se puso re caliente, imagínate, le cagaron con los bancos. Y él va y se arranca. Y se va al sur, ¿Ah? con los gauchos. Los gauchos eran... Lo indio, los indios... Los indios patagones o los indios argentinos nunca fueron muy buenos para la pelea que digamos ni, ni estaban muy esparcidos. Sí existía el concepto del gaucho que era un hombre libre, pobre, a caballo que criaba... Eh, ganado marrón que el ga ganado semisilvestre entonces él los convenció a ellos de que tenían que iniciar una revolución contra el gobierno central y él comienza a ir de revolución en revolución saqueando y asaltando cualquier villa, poblado pueblo que hay en Argentina ah, y se, él... se convirtió en maleante eh, sí. y, y tomando un ejército potente, o sea, donde iba los hombres lo, lo tomaban él como era un general con vasta trayectoria militar se la sabía por libro, entonces donde iba aprovechaba bien todas las ventajas que tenía y ganaba, ganaba, ganaba. Hasta que llegando a Mendoza, él iba a cruzar a Santiago y a hacer un golpe de Estado aquí. Ándale. Eh. Eh. Eh. Lo traicionan. Ahí lo dejaron solo, un encima Y de después, cuando ya tenía decisión tomada de hacer el golpe de Estado. Sí. Entonces a él lo traicionan y es entregado al gobierno argentino de Mendoza. Y el gobierno argentino de Mendoza dice Mirá, carrerista, mira la caca que dejaste, pataste, mira a todos los compatriotas que mataste, che. Y me encima quería ir a, a los higgins. O Higgins, O, o jiggins. Jiggins. No, para. Mira que San Martín dijo que no. Y luego condenan a muerte. Oh, fuiste bueno. Fuiste bueno. Su fecha de muerte fue puesta para el, el 4 de septiembre de 1821. Y quedó ahí un pequeño problemita que... Que a, todo, a todos los carreristas les molesta. ¿Ya? O'Higgins se enteró de esto días antes. O'Higgins manda una carta a Mendoza pidiendo indulto. Mira qué lindo. Ah, sí, era tan bueno. Sí, era tan bueno. Es lindo. El problema es que la carta llega el día después que lo mataron. <risa> de harto se lo es que lo calculó para pa que, pa que llegara tarde. O sea, ah, claro, va después. No, si yo me lavo las manos, joder, yo pedí el indulto. Ahora que el güven se ha demorado cinco días caballo, caballo es un güey de Exacto, ¿sabes cuál es el duro drama? ¿Mm? Que el loco fue y le dice, ¿sabes qué? Papá Carrera, su hijo acaban de morir. Pero ¿sabes que Las balas cuestan. Así que les vamos a cobrar el, el, el, el entierro y, el, y, y los cartuchos de bala que se gastaron en la muerte de su hijo. Les cobró por el fusilamiento. ¡Un <risa> oh, canallo! ¡Canallo! <risa> si ya el loco estaba muerto, ¿para qué? Meterle mal dedito a la herida, así como decirle, mira, uuuhu. Uh, uh. ¿Cómo te la hago, eh? Pues mí que está en este gobierno, este. Capaz. Capaz. Oiga, profe, están bastante interesantes las efemeries, pero eh, <risa> también tenemos que saludar a nuestro gran auspicioso. Oh, que sí. Es Rolandino IPTV, la nueva forma de ver televisión, pues. Ustedes saben que tiene más de 4.000 canales en vivo de Latinoamérica y el mundo. Incluidos todos los canales premium de cine, deportes, adultos y más. Contenido veo de más 11.000 películas y 800 series. Servicio multiplataforma para Smart TV, TV Box, Apple y iPhone. Smartphone, Tablet, Xbox, PC y PS4. Soliciten su demostración de 3 horas y si mencionan la Capital de los Simios tendrán un descuento al contratar el servicio. Para más información, comuníquese directamente al WhatsApp de Rolandino al más 569-78690812. Repito, más 569-78690812. Rolandino IPTV, la nueva forma de ver televisión. Excelente. Bravo, pla, pla, pla. bravo, bravo. Oiga, profe. Están bastante interesantes las historias. Pero también tenemos algunas noticias que las vamos a comentar así a la pasadita. De esta semana. Porque en el segundo bloque. Sí, pues. Se nos viene con más. En sí, pues. Historia interesante en nuestro país. Pues así podemos <risa> comprender. Mejor en el contexto de por qué se celebran fiestas patrias y todo lo que pasamos y Efectivamente Pero no es malo comentar también lo que pasó la semana Sí ¿Mm? Que el paro de camineros duró menos que Muciela con China como decíamos los titulares <risa> <risa> Y más encima ahí <risa> con la... ¿De la bailarina? Sí. Hoy ¿sabes que hay un video terriblemente bueno? Eh, parodia con los mismos camineros pero eh, hecho con el juego GTA ya. De, ¿sí? de de Playstation 2. Ya. ¿Ya? <risa> <risa> y sale la Barry el Ahí en ese momento sale tomando una garrafa. Después sale vomitando. Se los recomiendo que lo busquen en YouTube y lo vean. Yo vi el mismo video del, de los camioneros con las chicas bailando, pero con la voz del huevo de salida y la chica tecno. Ah, ya, sí. O, o sea, ¿era la chica tecno en ese tiempo, no? Sí, pues. ¿En el extra jóvenes? En el extra jóvenes. Sí, pero sí. Era la chica tecno. Sí. Ese mismo era el que... el video que vi yo Oye, pero... hay que ser bien hueones para dejar que te graben así Más estando en medio de un paro No, pero, o sea... Y al final el paro caminero duró nada ¿Y, al y, y, y y... ¿consiguieron algo? Eh... sí, tres divorcios <risa> <risa> Como viste, bueno, con coronavirus <risa> Un poco de desabastecimiento no son de Puerto Montt y en Timuco Que la gente empezó como a urgirse Y algo de sífilis <risa> Algo de sífilis también, sí que la niña se refriaran ah ya yeah. que estaban a, a, a potope <risa> que Mega Noticias mostrara imágenes de Inglaterra diciendo que era un supermercado chileno con ah también un, de, de ver, con desabastecimiento sí pues está tan... a los pesos en, en euros ¿no? En <risa> libre, <risa> <perdón>. estelina hay <risa> que ser es muy bueno <risa> cómo no chequean, por? o sea estos es locos tuvieron cinco años para eso. No, y lo peor es que tienen un editor, periodístico, sí, jefe. Sí, pues, o sea, y así se quejan de guiñuelas. En verdad, yo lo encontré, lo encontré horrible. Pero en el fondo, en síntesis, el paro no no no, no fue nada. No, digamos, fue un susto más que nada para el, para el gobierno. Claro, fue como ya estos es locos al final no, igual no van a aprobar las leyes Así que ya baja el paro. Entero, chanto. Sí. Ni comparado con el paro del que hablaba en el podcast pasado. Claro, potente el del 72, no, pues se dejó la cagada. Claro. No, acá no pasó nada. Mira, incluso Celestino Gordo iba a hacer un... <risa> <risa> una de hambre. Ya, para la weá. <risa> y como si sí, bueno, ya te vimos, y, sí, ya te vimos. Buen, ya, ya, ya, ya. Oiga, sí. sí, lo que sí fue importante esta semana eh, fue lo que objetó la Contraloría en cuanto a que se malgastaron un billón de pesos en 2019 un billón, o sea, mil millones de pesos. Es demasiada plata. Y solamente en un año. ¿Y quién paga eso? Nosotros, pues, como los hueones. Sí, pues, pero quién va a pagar sí. los costos de eso. Nadie, aquí en este país paga Moya. Estuve revisando los documentos porque ¿Mm? e esta noticia la da tele 13, y hay un informe de la Contraloría. Contraloría entonces, está el informe detalladito con todas las platas. Eh, ¿Qué se va a hacer con esto? No sé, pero hay varias municipalidades que están, incluyendo Recoleta. ¿Mis? Que ¿qué no problema? les da? ¿Quién sí? Nancagua. No, sí, existe Nancagua, cabros, sí. Hay, hay una comuna que se llama Nancagua. No engendré a mí diciendo que es Nancagua. No. No está en no. No, no. No, es, no es Nancagua, es Nancagua. Oiga, ya el profesor estaba oyendo este. Gente de Rascagua los amamos sí. <risa> Pero este es <"Nencawa". risa> Bueno, Puerto Aras, Pozo Almonte también Estación Central, tiene problemas, Ñuñoa, Tiltil, Alhue, Quinta Normal 14 mil millones de pesos, nomás, cosita poca Pero eso no es todo, o sea, la no, municipalidad es No, es el municipal solamente Claro, sí. está también ha emitido carabineros, hospitales Sí, lo de carabineros llega a ser cruel Mira, en los servicios de salud, 29 mil millones de pesos tengo aquí. Y como cifra así como al voleo, ¿Mm? porque eso es lo que estoy revisando se pone encimita, los hospitales, 48 mil millones de pesos y 3.700 OTM. Platas que no están rendidas. O sea, son platas que están o en sobresueldo, o en compra de insumos, en pago de coima. Son platas que en la Contraloría encontró truchas. Y yo todavía esperando sí. mi 10%. Claro. El Fondo Regional Gore, a mí me gusta el Gore, 7 mil millones de pesos. Subsecretaría del Interior, 19 mil millones de pesos. ¿Y qué plata? Y carabinero, carabinero, 752 mil millones de pesos oh. en irregularidades entre el año 2017 y 2019. ¿Serán por los balines de Oma? Yo creo. Mira, aquí dice: pago en exceso solamente por ver una. Por 578 millones de pesos a 1.233 funcionarios Al no habérsele suspendido oportunamente el entero de la asignación de casa Luego de recibir una vivienda fiscal O sea, a los locos le dan una casa Y además le están pagando por por arriendo, por así decirlo Para que tome el carabinero, para que pague su arriendo Ah, qué lindo, yo quiero ser carabinero Y ojo que ese es solamente una o sea, Hay carita de cosas más les recomiendo que vean el informe, se los vamos a dejar en la página de... de ...en Youtube... No, perdón, en, en Facebook ¿Sí? Les vamos a dejar el informe completo El informe son 135 páginas, me parece 165 páginas 165 Donde se detallan todos los chanchullos que se han hecho Y el problema es que nadie va a responder por esto Esto era noticia importante yo creo que hace 15 o 20 años atrás esto hubiera sido noticia de titulares, hubiesen caído ministros, hubiesen caído alcaldes, no, ahora Paso con lado. pasa peor a la sí. gente, está tan acostumbrada a la corrupción ya, lamentablemente lo digo, que que pucha, que, que lástima. Sí, pues, esa es la verdad, lamentablemente. Bueno, así nos siguen cagando sí. y nos siguen cagando también con las fiestas patrias. El nuevo plan del gobierno. Fondeate en casa. oh que, que original el nombre, ¿eh? La cagó. Oh, tiene que haber gastado millones de pesos para poder haber hecho ese eslogan, los ¿no? jóvenes Claro, y el problema es que eso ni siquiera pasa por Contraloría porque están bien, bien hechos Claro. Fue como el loco que hizo el, el escudo, agarró la goma, esta, esta goma que tenía todo básico. ¿Eh? ¿Te Azul con rojo. Gobierno de Chile, dijo, oh, lo tengo? tengo. Lo tengo, puta. Qué y genial más, es esto. más de 30 millones de pesos por hacer ese loco, güey. Ya. Pero bueno, efectivamente, fondeate en casa que tiene la lógica de fondearse, esconderse Ajá. y fonda eh, ¡Qué lindo! O sea, baila solo en el baño Baila solo <ríe> en el baño porque para más rebates te van a dar un permiso para ir a ver a los familiares que dura seis horitas ¡Ah, qué lindo! Pero el toque de queda se baja desde las 11 de la noche a las 9 de la noche partiendo el día jueves, viernes, sábado y domingo ¿Y estos profes juicio lo harán para que la gente tome menos, celebre menos? Eh... Para que no se pegue el bicho y llegue sana a votar Ah, por eso Ellos quieren que la gente vaya a votar Sí, va a ser desobediencia civil esa hora. No va a haber cantidad de carabineros para poder controlar no, va a haber, no van a haber furgones para llevarse a todos los detenidos Va a haber desobediencia civil Estoy seguro Yo no creo mucho en la desobediencia civil Pero creo en esta pasada Estoy con, con eso La verdad Porque eh, Ya nos cagan es que prácticamente todo el año Entonces cagan en las fiestas patrias por último, ya haber dejado el toque de queda como estaba pero recortarlo a las 9 de la noche tan temprano Es que ¿sabes cuál es el sentido de recortarlo tan temprano? ¿Ah? Tiene una lógica muy macabra Ya Y al ministro Pared le voy a terminar diciendo la frase de los Simpson pero una vez cuando termine Si tú recortas el toque de queda a las 9 de la noche la gente que no alcanzó a comprar copete antes de las 9 de la noche se lo va a terminar tomando en algún momento de la madrugada Por lo tanto, no van a andar todo raja curada a las 9 de la mañana en otro día como si pasaba a todos los 18. Ah, claro. Entonces, como no van a ver, a menos que tengáis algún clandestino conocido... Tía Miriam, ¿por qué te cerraron? <risa> Saludo a la tía Miriam. Saludo a la tía Miriam de la escala ¿Por qué? De estar en el penal cordillera, el Cordillera uno. <risa> No, si sí, estaba en la casa. Ah, en la, de la, casa. Casa. En la casa. Sí, pero nos quiere, no nos puede vender ahora. <coughs> Bueno, le... si se te cae el copete temprano y no tiene ningún fucking clandestino No vaya a poder salir a comprar y no te va a quedar hora que acostarte a dormir Tampoco vaya a poder echar a las visitas porque ya pasó el queda Y van a tener que quedarse en la casa Van a ver los medios mambo en las casas, cabros. Así que, si quieren hacer de, de su audiencia civil Compren copete con anticipación Asegúrense con esas garrafas de pipeño, con esos helados de piña Con esos fernet, con esas granadinas Sí, motos. Reciclen los vasos y las bombillas Obviamente cada uno póngale su nombre, pero no están tan hueones. Claro, no, no no, no cool del no. <ríe> Mire que después el gobierno no van a querer que vayan a votar. No, claro. Porque están diciendo que los que tenían COVID no van a poder votar. Exacto. Ahí están. <susurra> y, y crece también el, el tema de el rechazo versus la prueba. Pero lo vamos a tocar en otra ocasión. Sí, eso eso para otra ocasión ya sí, con, pues. con, con, con cifras más claras. Pero se nos viene duro, cabros, así que. Eh, de su audiencia civil, nomás, más, care palo sí, sí. soy responsable de lo que digo uh -huh. y por eso, cabros, les vamos a dejar ahora al final de este bloque, un eh, audio, yo creo que de una ciudadana eh, que um, representa el sentir de la mayoría de los chilenos, con esta nueva eh, norma de fondear en casa ah, pero me faltó decir lo que le iba a decir al ministro ah, de veras? usted diabólico <risa> <risa> Así es, pues chiquillos. Y bueno, lo vamos a dejar con este audio y en, a la vuelta vamos a seguir con las efemérides y eh, con toda la historia que nos pueda contar aquí el, el profe. Las autoridades de este país realmente son campeones olímpicos para sorprendernos, ¿ah? ¿eh? Alguna parte importante del país partió la semana tremendamente ofendido y compungido por un par de camioneros bailando con unas chiquillas en calzones. Les voy a decir una weá y el lenguaje super es porque no merecen otra cosa. Entre las 1500 weas que tengo que hacer, me importa una soberana raja si los camioneros o quien sea quieren tener sexo, quieren morir vírgenes o quieren tirarse por un refalín a pelado, Me importa una raja. Y ahora, inventan el plan Fondéate en tu casa ¿Pero qué chuchas se han imaginado? ¿Hasta cuándo ofenden a la población? ¿Creen que somos hueones. Fondéate en tu casa para las fiestas patrias Fondéense ustedes hueones. Yo no me fondeo en ninguna parte y se los digo abiertamente Este año voy a bailar más cueca que nunca Voy a cantar el himno nacional con todas sus estrofas Voy a rezarle a la Virgen del Carmen y voy a comer más empanás que la cresta No pienso comer ni arepas ni ninguna hueá de bandeja paisa ni nada más que les quede claro ¡Viva Chile! Mierda, la capital de los simios.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 nos pueden encontrar todos los lunes tempranito en la mañana por Spotify Capital de los Simios con K, recuerden, con K capi, es Capital de Capital. los Simios el mismo día lunes a las 22 horas estreno en .fm.cl para todo el mundo 103.7 FM en Lovar Nechea desde Plaza San Enrique para arriba, ni un problema y también para toda la zona del puerto de Coquimbo Radio Puntamira TV. Bien. Nos pueden encontrar en Facebook, Capital de los Simios. Exacto. En Instagram, ¿Sí? Capital de los Simios. <risa> en Twitter, Capital de los Simios. <risa> y si nos quiere putear, agradecer o mandar cualquier cosita, capital de los simios, arroba gmail.com. O también tenemos recorrido que te ¿Ah, queda. Sí? Capital.simios, arroba.fm.cl. Bien, excelente. Estamos sí, en pues todos lados. Estamos en todos lados y queremos seguir creciendo. Así que si tú no estás escuchando y quieres que nosotros figuremos en tu dispositivo, contáctate con nosotros, no hay problema. Déjame. Aquí, es aquí estamos <risas> para servirle a ustedes. Exacto, estamos para servirle. Y estamos también para enseñarle. Para tratar de aprender juntos. Sí, en pues este en, este, en este mes de la patria, porque hay que aprender también. pues. No todo es hueveo, no todo es eh, lujuria, <risas> sexo y rock and roll. Claro. Tengo, tengo una pregunta importante. ¿Usted sabía que un día los militares se pusieron del lado de la gente más pobre de este país y trataron de presionar para que se cumplieran con sus expectativas? No fue en el 73 eso tampoco, ¿no? O sea, en el 73... A la larga se favoreció a la gente más pobre, pero no estuvieron del lado en el primer momento de la gente más pobre. Ah, ya. 1924. El fin de la República Parlamentaria. Ah, sí. Por fin. Con el famoso ruido de sables, Mira, el día 3 de septiembre. Ah, un ruido de sables, sí, sí es famoso. Sí. Usted sabe lo que es un ruido de sables, porque se llama así. ¿Qué se imagina? Eh, no sé, po, Darth Vader y mm, Skywalker peleando <risa> ¿Ruido sabes? <Sol? risa> no tanto sí pero... <risa> <risa> es que yo leí el libro Para mí, por ah, eso, pa, profe? Estamos, En el libro Para mí, figura eso así. sí, sí po. Decía que Él decía yo soy tu padre Entonces ahí sonaban los sables y tal En este caso Tenemos que Vamos, vamos a partir un poquito antes, vamos a dar el contexto. Año 1920. Candidato presidencial Arturo Alessandri Palma. El León de Tarapacá, el que va a defender al pueblo, el que los va a sacar de su ignomiosa. Disculpa, él le decían el León de Tarapacá? Sí. Ay, de ahí entonces viene el nombre del vino. Creo yo que sí. Ya. Creo ah. no me voy a pegar otro sí. <risa> a No, <lo> mejor no, <risa> investiguemos. Que sea perfecto <risa> Pero el león de Tarapacá sí eh, A él se le denominaba Arturo Alessandri El león de Tarapacá Entonces él dijo que él iba a defender Al obrero salitrero Al trabajador campesino A todo ello Así como Piñera Claro Ya yeah. El único problemita Es que él como presidente No tenía ningún poder ¿Y por qué no tenía ningún poder profe? Así como Piñera <risa> Porque en ese tiempo Gobernaba el parlamento Así como Piñera Así como Piñera <risa> todo calza la historia se repite la primera como tragedia y la segunda como comedia Exacto. efectivamente desde 1891 con la caída de Balmaceda que vamos a tener que tocar algún día eso. ¿no? Uh -huh. capaz que lo toquemos también para el día 18 de septiembre porque él acaba superior el día 19 de septiembre de 1891 entonces ahí podemos palmarlo ah, 1891 hasta 1925 va a estar la república parlamentaria de Chile la que, en opinión muy personal y esto lo recalco, opinión muy personal ha sido el periodo más nefasto en la historia de Chile donde tuvimos la oportunidad de ser un país desarrollado y somos lo que somos en este momento donde nuestro ingreso per cápita era superior al de Suecia <ríe> Suiza <ríe> Japón ¿Éramos arios? Éramos éramos, éramos éramos mejor que los países cárceles Éramos han... nórdicos Éramos mucho mejor que los países nórdicos ¿Pudimos haber sido hasta Rubio? Pudimos haber sido hasta Rubio. <risa> oh, hasta la ya, Me llega rabia de sol acordarme porque en verdad desaprovechamos una de las mejores oportunidades que tuvimos. Y no me refiero a nacionalizar los élites, que ese también puede ser un tema de discusión largo y tendido. Sino que los políticos, en vez de dedicarse a hacer leyes que modernizaran el Estado, lo único que hicieron fue... Tratar de mantener sus pequeñas cuotas de poder y no preocuparse de la olla a presión que estaban dejando abajo con la gente. Esto se llamó la cuestión social y estalló en que la gente eh, comenzó a hacer huelga, comenzó a, a perder el miedo a las balas, porque ahí los masacraban con todo. O sea, ah, ponían balas nomás, estaban ahí. Yo veo a la izquierda a veces colocando a Balmaceda como una figura progresista y Balmaceda organizó una matanza en 1890 que te la encargo. De locos que estaban haciendo huelga Porque querían trabajar menos horas Porque querían cosas que uno daría por sentado ahora ¿no? Ocho horas de trabajo, domingo libre Entonces, no, iban al hacer, lo mandó a matar con el ejército ¿Ahí tiraba balas nomás? Tiraban balas, ¿no? y ahí no hay consecuencia nada Porque ah, son buenos flojos No, no quieren trabajar A balazo limpio, para que aprendan Esa es la ideología del momento, entonces <ríe> Es como ver a un gay con la polera ahora Ah, claro, consecuencia, inconsecuencia. consecuencia máxima. Ver a un, a un izquierdista con, con algo de Balmaceda ya es como. <coughs> no. Ya, pero tenemos <risa> que parar de muy largo tiempo. Claro. Ruido sable. <risa> El 3 de septiembre del año 1924, los militares, hace tiempo que no tenían un aumento de sueldo. En ese tiempo no existía granero de Chile, así que muchas veces los militares tenían que hacer de policía. Aunque existían policías locales, pero a veces los militares se involucraban en esto. Ellos pidieron aumento de sueldo muchas veces y el Congreso dijo, no hay plata. No hay plata, no hay plata. Bueno, el día 3 de septiembre se aumenta el sueldo los parlamentarios. Como con Piñera. Como con Piñera, claro. <risa> Como ahora, bueno, los locos se siguen aumentando el sueldo. Entonces los milicos van y dicen, ¿cómo es la cuestión? Hay plata... ¿Y cómo? ¿Y cómo? ¿Y cómo? Ah, Hay plata para los el pa Congreso. Y... y claro, ruido de sales significa que ellos toman sus sables de, de combate, con los que andan portando siempre, ¿Eh? los dan vuelta, y pegan en el suelo. En el piso de mármol que se. Claro, porque el, el antiguo congreso nacional que está ahí en.. en huérfanos, no, en ¿En Morandé entonces, es, imagínense como que ustedes tienen un paraguas y con el paraguas empiezan a pegarlo solo. Y el sonido de envainar y desenvainar el sable. Shhh, shh, uh. shhh. Así como, ¿os legisláis para nosotros, chichitomales? <risa> o te tiraste. <risa> literalmente. Se le, le abrió el cortachurro a hielo. Se <risa> abrí, to, todo, güey. Todo. <risa> todo. Los pobres políticos, el día 8 y 9 de septiembre, eh, legislaron el aumento de sueldo para los militares pero además todas las leyes sociales que había prometido Alessandri y que el congreso no se la había cumplido porque el congreso no estaba ni ahí con lo que Alessandri había prometido en campaña ¿por qué no? Te... ah bueno, usted dice que era parlamentarista el... Claro, el régimen... entonces sí, el por... presidente no tenía ningún poder efectivo entonces los militares al tomarse el poder en este caso y después el día 4 formar un consejo, como decir, una junta militar obligan a que el día 8 y 9 de septiembre el Congreso vayan a trabajar los locos ¿Sí? obligado y lo obligan a aprobar todas las leyes que Alessandri tenía pendientes las leyes eh, eh, o sea, Alessandri tenía sí. buenas leyes en, en curso, digamos el Congreso no lo acompañaba Exacto. la idea de Alessandri, a pesar de que igual le dio vuelta la espalda al pueblo al pueblo más revolucionario, obviamente pero trató de encargarse de que, de que la gente tuviera buenas condiciones de vida, que se acortaran las horas, que le dieran vacaciones, que se aprobara un seguro único de trabajo. Imagínate, te cortabas un dedo y fuiste bueno. Ah, te, ahí. Y te echaban de la pega y cagaste y te cagaste. Vos no servís. Entonces, ¿qué es lo que hacían antes? Las cooperativas, y las mutualidades, tú aportabas ahí poquita plata, de la poca sueldo que tenías ¿eh? y con eso, si te llegaba a pasar algo, te podías cubrir. Era como que compráis un seguro. No, ahora el seguro tenía que ir por parte del empleador Y estos cambios que muchas veces nosotros lo encontramos como que son lógicas Que nosotros tenemos Fue porque eh, se peleó y se dio que, que en esta época eh, se pudieran dar estas leyes O sea, sin ese ruido de sables no se hubiesen implementado Por lo menos en ese tiempo este tipo de, de leyes sociales No se hubiesen implementado Imagínate, pedían cosas tan absurdas e ilógicas a la gente, como 8 horas de trabajo al día. Ah, mira, qué absurdo. Qué absurdo, flojo de mierda, No, a trabajando vayan a trabajar. trabajar Trabajan un día y se cansan. Claro, suspensión del trabajo infantil. Mira, si ya, ya aprendió a caminar, está bueno para ir a trabajar. ¿por? Sí, pues obvio. obvio. <risa> una carretilla una carretilla. <risa> Reglamentación del contrato colectivo. O sea, mira, estos buenos decían si quieren sindicalizarlos, Ah, no, no puede ser. ¿por? No, pero no puede ser. ¿por? Ley de accidentes del trabajo. O sea, que si el loco se accidenta trabajo, fue pues, huevo, ¿qué culpa tengo yo que el loco se haya cortado la mano? Sí, pues. No, ¿Se sí, voy a ver. Claro, entonces, la mano ¿cómo? a ver. Claro. Seguro obrero, ley de cooperativas, legalización de sindicatos, creación de tribunales de conciliación y arbitraje laboral. Y todas esas leyes habían sido rechazadas por el Congreso. ¿Y por qué el Congreso las había rechazado? Esencialmente porque el Congreso eran los mismos dueños de las empresas. <risas> platita Exacto. porque tal vez cuesta plata sí, obvio. si tenéis dos turnos de 12 horas y le estáis pagando a un weón no sé pues 100 lucas eh, gastáis por turno o por día 200 lucas a hombre en cambio si son 8 horas los turnos vais a tener que tener 3 turnos entonces tus costos aumentaron en un, en un tercio pero ahí había letras chicas no siempre existió la letra chica siempre existió la letra chica bueno, sí. Pero la gracia es que ahora tú vas a trabajar 8 horas y lo que trabajes extra se te va a pagar como hora extra Que tiene un valor adicional A pesar de que igual te la manden a negro y otras cosas, pero por lo menos estaba dentro de la ley ¿Qué es lo que pasa? Que Alessandri, al ver esto, dice Puta Yo como hueón aquí cuatro años tratando de pasar la ley y estos hueones llegan y en tres tiempos la aprueben Es que tenían sables, po Tenían sables, po. Alessandri no tenían sable <risa> El drama de Alessandri es que él se siente manipulado por los militares. Bueno, en el fondo lo está haciendo. Sí. Él dice, si yo me quedo aquí y, y le hago caso a estos loco, ellos van a poder gobernar, que lo que quieran conmigo cuando quieran, porque tienen el poder de la fuerza. Entonces Alessandri va y dice, yo me voy. Adiós, me retiro. Soy el rival más débil. Adiós. <risa> Su catapulido. Claro. El drama es que el Congreso le dice: No, pues no te vayas, Te vas a dar licencia, ah, no. Y Alessandri se exilia. Ahí se exilia. En Europa, sí, se va a la Europa. Puro Europa, puro Europa, puro Europa. Te avisaba ya Alessandri. Y luego se exilia, porque se fue con un permiso de vacaciones seis meses. ¿Lo sacó la comisaría virtual? Claro. <risa> <risa> y eh, se arma una junta que después va a tener otro golpe de Estado. Que lo vamos a tocar la otra semana porque casualmente se da un día. ¿Adivina qué día se da el golpe estado? Eh, así por adivinar nomás. Así por adivinar. será un día 11. Mira tú, qué casualidad. <risa> bueno, si tenemos caleta de 11 en Chile, así que. Oye, yo no sabía que había habido tantos golpes estado en Chile, yo pensé que era el del 73, no, pero bueno. Ver, para eso también sirve. Si, si contamos, si contamos golpes exitosos. Bueno, contemos uno que fue medianamente exitoso. Tenemos, 1811. El autogolpe de carrera, porque como es autogolpe no lo debería contar. Eh, abdicación de Higgins, pero como es abdicación, el loco se va, presionado obviamente por militares, tampoco lo debería contar como golpe de Estado. Pero dejémoslo ahí como, como entre comillas. Eh, guerra civil, no se puede hablar de golpe de Estado si hay guerra civil. Claro. 1891, que también fue guerra civil, cuando uh -huh. cae Balmaceda, podríamos también decir golpe de Estado. Este golpe de Estado de 1924, 1925. 1932 y 1973. Tampoco son tantos. No, pero yo digo para la cantidad, digamos, de años de historia de Chile. Ah, en 200 años sí. Eh, igual es, son varios. De, bueno, Chile igual sigue siendo una república joven, te comillas. ¿Tú sabes cuánto golpe de Estado tiene Estados Unidos? ¿Cuánto tiene? Cero. ¿Cero? Cero. Ahí veis la diferencia, por ejemplo, entre países desarrollados y países subdesarrollados. ¿Para qué te pregunto? ¿Por Bolivia, porque los Ustedes tenían golpe de Estado por... cada año No, su... para el año nuevo son golpe Estado, no, no, no, no, no. oye, mucho tiempo sin sí. golpe de Estado, ya vamos, <risa> <risa> O sea, que te voy a mucho en el poder. ¿Cuántos días? ¿Seis meses? No, hagamos golpe de Estado Ah, sí Ya, es el famoso ruido sal. ¿Y por qué tiene tanta importancia? Porque es el principio del fin de la República Parlamentaria Los parlamentarios se dan cuenta de que ellos no tienen el poder, en el fondo, es que el poder lo tienen los, los militares Alessandri se da cuenta que él nunca tuvo el poder Que a pesar de las buenas intenciones de los militares Te están cagando, hijo, te están cagando <risa> Y por lo tanto él no podía aceptar eso y tuvo que renunciar Pero no lo dejaron Mira, para pa que veas que es inútil Ajá. Que ni siquiera te dejan renunciar, bueno Te dan permiso para irte de vacaciones por seis meses Ay, ¿y quién quedó en esos seis meses? Los militares Los médicos. Porque después ellos disolven el Congreso Ah, ya de ahí entonces, de esa fecha empieza el presidencialismo en Chile Claro, con alto y bajo va a comenzar el presidencialismo hasta 1973 Más ah. Claro Lo que se denominó la República Democrática en Chile uh -huh. O presidencialista y la democrática ahora con la transición Bueno, ahí hay fechas un poco Claro. confiscadas. Y nos queda, nos quedan otras dos fechitas, pero las vamos a hacer más cortitas uh -huh. Porque no sé cuánto llevamos. No, estamos bien, estamos pues, bien ¿todo bien? Ah, sí, ya, ¿todo bien? ¿todo bien. Usted sabía... Que en Chile, los nazis estuvieron a punto de dar un golpe de estado exitoso ¿Nazis? Los nazis, nacional ¿Ah, sí? Sí, y, y no me diga que fue el 73 que no <risa> <risa> Eso no eran nazis Es que como los fachos dicen, fachos, nazis y todo claro. eh, La verdad es que no, no tenía idea Pero esto entonces tiene que haber sido cerca de la segunda guerra mundial, ¿o no? Claro, bien, bien, bien en el apogeo de los nazis, recordemos que hasta el año 1939 los nazis eran buenos. Ah, sí. Hitler fue, estuvo en la revista Time como el hombre del año, sobre todo 1936 fue el año de los nazis. Hicieron su Olimpiada, los alemanes eh, habían reconstruido el país, se habían establecido como potencia, no tenían inflación, tenían una moneda dura, la gente estaba ganando buenas lucas. Era un ejemplo para seguir para todo el mundo la Alemania nazi. Incluso en Estados Unidos había muchos movimientos pro-nazis, en, en Inglaterra también, y en Francia. Lo que pasa es que en mi librito sale eso que tiene dibujitos, entonces <risa> salen esas cosas. <risa> no, lo que pasa es que siempre, eh, siempre en la historia le escriben los ganadores. Y como los nazis perdieron, obviamente no escribieron su historia. Claro. ¿Cómo es posible, por ejemplo, que se coloque que el comunismo ha sido bueno Siendo que el comunismo mató mucha más gente que los mismos nazis. Pero tú decís si nazis y toda la gente como que se escandaliza. ¡Ay, los nazis! ¡Ay, qué horrible! Pero decís comunista y no. Cuando los comunistas fueron tanto de peores o iguales de malos que los nazis. ¿Qué pasa pero yo es creo que fue... la guerra. sí Yo creo que ahí está la gran, gran diferencia. Y si hay algún comunista escuchando... Bueno, ellos saben que es verdad si queda lo mismo. Sí, sí, es verdad. Ellos saben que que verdad. El sistema comunista mató más gente paulatinamente y lo hizo más lento eh, en el tiempo de los nazis fue más, un tema más bélico pregúntale a los ucranianos si fue más lento <risa> <risa> a esos 3 millones de ucranianos que se murieron en un año, pregúntale si fue más ah, lento <risa> no, pero claro, se pitearon a 6 millones de judíos, a como 10 millones de gitanos se pitearon a los negros, se pitearon a los huecos y, o sea, lo, los nazis tenían una predilección por esa gente distinta... increíble Claro. Pero acá en Chile, en el año 1938, un grupo de jóvenes idealistas eh, que pensaba que el nacionalsocialismo era lo mejor que le podía haber ocurrido al mundo, mundial y que era lo mejor que podía pasar para Chile, intentó realizar un golpe de estado. Y este golpe de estado lo realizó, primero, o sea, intentó, porque la idea era eh, llegar al Palacio de la Moneda y no alcanzaron a llegar. Toca son bien buena la idea, ahora les voy a explicar. <risa> Ellos intentaron tomar el Palacio de la Moneda, tomando primero la Universidad de Chile. Ya. Que está como a dos cuadras al frente. Sí. Y el edificio del seguro obrero. ¿Dónde está no, ese? Donde está la Intendencia eh, Metropolitana? Ah, ya. Yeah. Okay. Por ese mismo costado, en la Plaza de la... Sí, la Constitución. En la Plaza de la Constitución, efectivamente. Entonces, este.. este... Este golpe de estado fue contra el gobierno de Alessandri En el año el 5 de septiembre de 1938 El drama es que se descoordinaron un poquito Y atacaron primero el, Se tomaron la sede de la Universidad de Chile sin problema Bueno, cuando no se han tomado la sede de la Chile Pues sin hasta, hasta, hasta yo me podría tomar la sede Sí, pues vamos con un candado y sí. tomamos la sede más fácil que... Claro Entonces Ellos quisieron eh, Quisieron tomar ahí el, el poder y, y se van a la acción Y el problema es que eh, No les va tan bien como, como ellos creen A pesar de que habían tenido Más de 10.000 nazistas marchando 10.000, pues bueno ¿sí que no, es menor, ¿eh? no es menor, No es menor ¿Hubo eh, una injerencia directa Desde afuera con, el, con este tema, ¿o no? Se cree que no se cree que no. es Solamente cuando es fanático del sistema nazista. O sea nazi. que hicieron su partido, obviamente Alemania apoyando, yo creo que mandaba plata. O sea, Alemania desde el 32 que estaba con Hitler, en el 36 tuvieron su máximo esplendor. Ahora, que unos negros, indios, chicos, feos de Sudamérica quieren imitar el nazismo, a lo mejor eran tontos útiles para ellos nomás. No, claro. Porque tampoco eran los raza en guerra de raza pura. No. Entonces para pa los verdaderos nazis eran como mí estos monos culiados, wey, ¿qué quieren que quieren ser como nosotros, weón. <risa> Mira que es lindo, estoy con la cabeza verde, weón. Negro y machando con su ética. <risa> claro, wey. Entonces, ¿no hay comprobación de que había injerencia, por ejemplo, como lo hay ahora con el tema del comunismo y con el tema de toda esta, esta cosa que está pasando? No, o sea, había contacto entre los líderes de los partidos, pero... Ah, ya no, no, más allá ya no, no. Ya. Entonces, en este caso, para las elecciones del 38, que recordemos que el 39 empezó a gobernar Pedro Aguirre Cerda, uh -huh. eh, estaba la, el Frente Popular, que era los partidos de izquierda, propiamente tal. Y lo raro es que aquí los nazis lo hicieron en torno a la Alianza Popular Libertadora y del General Calebaña del Campo. Entonces, eran gente pro-ibañistas. Calibaña del Campo, que lo vamos a tocar en el próximo capítulo, porque estuvo metido en el golpe de estado del 25. tú! Sí, Chile puta, somos un poquito tan especial, weón. Somos tan lindos, weón. Ay, ay, Que donde tenemos weón, es que se toman el poder y después al baño lo escogemos presidente. con lindo. los votos, weón. Somos tan hermosos, weón. Bueno, eh, cuarto corto, estos locos se toman el edificio del seguro Obrero y la Universidad de Chile. Pero le sale el tiro por la culata porque llegan los Pacos Estaba grabando ella de Chile en ese tiempo Claro existía, sí, sí. Y lo... Lo hacen dar de baja Pero intentaron... ¿tenían, tenían armamento como para hacer un golpe de estado O fue a la mala, un tipo estallido entre comillas con bombas en Molotón, no sé Eran este pendejos, medio cuicos, medio pobres que no tenían. No sabían dónde están para. No iban a, a, no iba a llegar a ninguna parte. No iban no, a llegar a ninguna no, parte. No tenían el poder. Para hacer un golpe de Estado tenéis que tener el poder de la milicia Y estos locos quisieron hacer como saludo a la bandera, así como. Porque ni siquiera tenían el apoyo de los militares. O sea, no, eran ellos nomás tramándose el poder. Bueno, lo que quiso hacer Allende con el Plan Z. Bueno, sí. Y las barridas la, la populares y, y, y los CAP y todo lo demás. Entonces, claro, llega la gente que está preparada, lo reduce. Efectivamente, los locos se rinden, terminan rendiendo y decían Ya, puta, perdimos, ya, bueno, ya, aquí estamos, nos rendimos, <risas> Creyeron que le iba a pasar lo mismo que Hitler en el 32 ¿Qué fue eso, profe? Hitler intentó un golpe de Estado Perdón, en el 28 Intentó un golpe de Estado En Alemania ¿Ah, sí? Sí, y le fue como el pico le, a... le, fue, le fue como a Chávez ¿Ya? <risas> Cuando intentó también que no le fue bien Y él estuvo preso, estando preso, escribió el libro mancap y todo, entonces, estos intelectuales algunos chilenos creyeron que iban a estar ahí eh, está, iban a estar en cárcel y después iban a salir eh, refortalecidos el problema es que desde el gobierno les dicen ¿saben qué? matenme a todos estos pendejos culos. y no fue que los mataron los masacraron locos los acribillaron así terrible así como las películas de... Pero todos en la colina, esos que van caminando y ta ta ta, reciben balazo, balazo ¿Ya? Y siguen caminando y cachaban ¿Ahí fue en ese toque? Sí, quedaron como colados, los cabros oh. De hecho, dos sobrevivieron es ¿Cómo mierda sobrevivieron? Se escondieron entre medio de los cuerpos Entre medio de las vísceras, se pintaron las caras así La experiencia, imagínate, horrible Estuvieron todo el, todo el día, la noche Hasta que la noche después ya sacaron, fueron sacando los cuerpos Ahí Fue un masacre, masacre. Masacre. Por eso se le llama la matanza al seguro obrero. Esta matanza causó tanto pavor en la gente, de lo que podía hacer el gobierno, que lo hace perder la elección. ¿Pero por qué se le llama la matanza al seguro obrero, entre comillas? Porque los güeyes de la Universidad de Chile, que se habían tomado la Universidad de Chile, ellos se rinden porque llegan los pacos también, se rinden y los pacos ahí no pasó nada porque ellos ya venían saliendo ¿Ah? Fue como, mira, uh, nos tomamos la universidad y lo logramos, eh. vamos al Seguro Obrero, vamos a apoyar a los compañeros eh. <risa> y cuando van caminando, como, ya, ustedes están detenidos, ya Pero los que estaban en el edificio del Seguro Obrero no la tuvieron tan fácil oh. En el cuarto y quinto piso los locos los agribieron La verdad que no tenía yo por lo menos conocimiento de ese contexto histórico chileno y hay, hay una cuestión tragicómica, por así decirlo Durante muchos años, los movimientos de izquierda En general, fueron a... Fueron a, a, a las tumbas de estos locos a rendirle homenaje Pero ellos sabían que eran nazis. Sí, Pero si el nazismo y el comunismo se dividen por una delgada línea ¡Ojo! ¡Ojo! Que en el mundo, el socialismo y el comunismo no se llevan bien si sí, aquí en Chile no me han hecho alianza. Pero los socialistas y los comunistas se odian. La democracia cristiana en el resto del mundo es un partido de centro-derecha. Es como el rn Ah, Mópolis. ¿sí? Sí. Es aquí que la democracia. En Chile somos un país muy especial. Muy <risa> especial. Entonces, por eso, muchos de los comunistas, izquierdistas, socialistas también, bueno, nacionalsocialismo, los socialistas iban y apoyaban a... iban a dejar ofrenda a las tumbas de los jóvenes estudiantes rebeldes. <risa> en, el fondo, en el fondo estaban rindiendo el homenaje a Hitler. Claro. A seguidores de Hitler, sí, efectivamente. <risa> el cuento corto. Durante el régimen militar, obviamente ya habían, incluso hay eh, videos de nazis o neonazis, estos locos rapados, así, con... Eh, con bototos Con las banderas nazi, Haciendo el salvo nazi Y la tumba a estos locos Pero lo más cómico Es que ahora último La revisión histórica o, mem o, o memorial ¿Ah? Ha hecho que grupos de extrema izquierda Como grupos comunistas afines al o del Frente Patriótico Le estén rendiendo homenaje a estos locos <risa> ¿Qué mierda lo entiende, weón. ¿Qué mierda lo entiende, weón. <risa> Yo cacho que esa es pura ignorancia nomás. más, po. Oh, bueno. ¿Verdad? Mira, según una información que tengo acá, dice eh, De los 63 nazistas chilenos que protagonizaron el fallido golpe 63 hueones, pues no ¿Y jodí? 63 iban a hacer un golpe de Estado? Claro, solo sobrevivieron cuatro. Todos los demás fueron asesinados Sus cadáveres fueron sacados del edificio del seguro verero a las 4 de la mañana Y trasladados al Instituto Médico Legal Desde allí fueron rescatados por sus compañeros y familiares A quienes se les prohibió velarlos Solo podían llevarlos directamente desde la mano del cementerio entre ellos se encontraba el poder Gonzalo Rojas, amigo del nazista César Parada. Oye, había mano dura en ese tiempo. Era, era era, acuático. era Sí, pero ojo, que esto le cuesta la elección a... No, obvio, obvio, pero... Imagínese usted haya habido un estallido social en ese tiempo, en ese contexto. No queda nadie vivo. No queda nadie vivo. No, los buenos llegan a Plaza Italia a punta de, de balazo y el es que fue bueno fue bueno nomás. Chico, aunque le haya costado la elección al presidente o alguna acusación, eh, yo creo que hubiese sido en la misma masacre. Ojo, ojo, ¿Mm? que se le entregó cárcel a lo, a lo encargado. Eh... <risa> <risa> Full absurdo, profe. <risa> sí, eh, 80 años de haber sido menor, o sea, mayor, a droguer que fue uno de los que, carabineros que está a cargo, y ahora presidido perpetuo. Pero aquí me dice la información que la Corte de Apelaciones sobreseyó definitivamente a Ibáñez del Campo. Obviamente, si el, Y a los el nazistas procesados. El 10 de julio de 1940, Aguirre Cerda decretó el indulto para los condenados por la justicia militar por la matanza. <risa> Juan Pedro Aguirre Cerda, del Frente Popular. O sea, ¿cachai aquí las la, la, la congruencias y las inconsecuencias? Sí, qué bueno. O sea, un Juan que, que era del Frente Popular, radical, mm. que asumió con la ayuda del Partido Comunista, a la cual después mismo de su partido lo declararon ilegal. <risa> <risa> Miembros del Partido Socialista y el Nacional Socialismo. Oh, bueno. <risa> ah. bueno, yo creo que la consecuencia más importante es que este fue el, el verdadero fin del nazismo como como movimiento político en Chile después nunca más los nazis estuvieron ni siquiera cerca de conformar un partido no, claro de ser no... una fuerza política no no. ahora son unos buenos locos que aparecen en las noticias de vez en cuando ¿no? y ni eso yo ¿no? conocí a unos buenos neonazis lo único que hacen los locos es tener culto al cuerpo <risa> y ideas buenas. Claro. oiga profe, ¿le parece si vamos a una pausita? vamos a una pausita y bueno, vamos a seguir dando datos eh, de, históricos ya FM10 y también venimos con las recomendaciones en el último día. Efectivamente. Así que ya volvemos más en la capital de los simios. La capital de los simios. Y estamos de vuelta, una vez más, con su programa favorito denominado... La Capital de los Cílios. En especial de efemérides, don profe. Efectivamente, entramos sí. al mes de la patria. Exactamente. Así es que tenemos efemérides para un rato. Y no se preocupen, si se quedan alguna en el tintero, las decimos el próximo año. ¿cuál sí. es problema? No hay problema en sí, eso. Capital también queda parado. Sí. No, pero hay muchas fechas importantes, muchos datos importantes. Y también, eh, bueno, se nos viene la próxima semana una fecha, digamos, que es importante y que divide a gran parte de la población, a gran parte de Chile, digamos. ¿no? Eh, creo que usted también tiene datos ahí sobre el contexto de, de cómo se gestó esto. Sí, porque efectivamente el día 11 de septiembre fue un día gris, oscuro, muy triste para Pedro de Valdivia, porque... Ah, no, pero eso lo veremos la próxima semana, así que lo dejo ahí. Lo dejo ahí, lo dejo ahí nomás, lo dejo ahí. Exacto. 4 de septiembre, en Chile se acostumbraba a ocupar el día 4 de septiembre, independiente del día que cayera, para realizar las elecciones presidenciales. Esto se llevaba haciendo desde el año 1946, de las elecciones de 1946, en la cual eh, ganó Gabriel González Videla. Pero la que nos va a importar en este momento va a ser la elección presidencial de 1970, porque es la que va a dar pie a, la, a lo que va a hablar la próxima semana. Exactamente. <ríe> En este caso se cumplen 50 años Ni más ni menos 50 años Sí. Queda ¿Eh? la elección presidencial de 1970 Donde por primera vez en la historia del mundo mundial Que te encanta recalcar a la gente ahí, Por primera <risa> vez en la historia del mundo mundial Sale electo de forma democrática Un presidente marxista Así, con todas sus letras Con todas sus letras En todas las otras partes del mundo Donde el marxismo llegó al poder lo llegó por un golpe de estado O por la vía armada revolucionaria Si sí, Chile es un país muy especial no, si, somos, <risa> si, si, oh, si somos especiales Somos especiales Ese día Ese día viernes 4 de septiembre de 1970 De una población De 8.884.000 Y de 3.539.000 inscritos De los cuales 2.962.000 votaron un 83,7%, el doctor Salvador Allende Gossens gana la elección por 1.075.616 votos contra 1.036.278 de Jorge Alejandro Rodríguez Independiente. ¿Fue fallo fotográfico? Milimétrico, 36,63 Allende, 35,29 Alessandri. Radomero Tomic de la Democracia Cristiana, 824.849. Y aquí es donde viene la gran pregunta. ¿Cómo diante ganó Allende? Sí, pues si no se tenía, en ese tiempo igual se tenía que ganar eh, con el 50 más 1. Se ganaba inmediatamente con el 50 más 1. Pero si no existía esa mayoría absoluta, el Congreso decidía entre sus miembros electos quién era el nuevo presidente. ¿No existía entonces segunda vuelta? No existía segunda vuelta. Si algo bueno tiene la ley electoral y esta constitución es que permite el balotaje o sea, el que gana tiene que ganar con la mitad más uno sí o sí. Eso le da una validez al Obvio. gobierno increíble. Obvio. Ah, pero en este caso, eh, en ese tiempo, el Congreso era el que decidía eh, en este fallo fotográfico eh, quién era el presidente. Efectivamente. Y aunque no fuera fallo fotográfico, por ejemplo, me remito a la elección presidencial de 1952, que es la primera elección en la cual participa Salvador Allende. Allende saca el 5,45% de los votos. Ya que la gran mayoría de los votos socialistas se van para nada más y nada menos que Carlos Ibáñez del Campo. <risa> este mes, muchachos, les vamos a dar con Carlos Ibáñez y el que no lo conocía, lo va a terminar, sí, conociendo, sí, va a terminar conociendo. Carlos Ibáñez del Campo va a sacar el 46,79. Mira, le faltó una migaja, la P. Nada. Nada contra Arturo Mate la Reina, son Posom. del Partido Liberal. Ah, sí. Po. Y él sacó el 27.81% de <risa> los votos, posombre, o sea, 265.000 votos. <risa> ¿Qué es lo que ocurre? Que el Congreso, después en sesión plena, ellos tienen que votar y ratificar a uno de los dos primeras mayorías. En este caso, Caliñoña del Campo sacó 132 votos del Congreso y Arturo Mate la 12 Uh. Ahora no dirá, Claro, el oro era 46,79 Estaba listo, pero claro. proporcionalmente no es La misma gente Del Congreso Entendía de que si uno ganaba Había que votar por él O sea, no tenía lógica votar por el Que sacó el 27% Porque el oro lo duplica o sea, Claro, obvio Él era el, el, el presidente Para el año 58, por ejemplo Donde está Alessandri Jorge Alessandro Rodríguez va a tener el 31,56% de los votos, miren. ¿31? 31. Salvador Allende, quien su, eh, va a participar nuevamente en esta elección, 28,85 votos. Miren, que subió del 5 al 28. ¿Qué clase de antimeo es ese? <risa> <risa> y Eduardo Frei Montalva, un 20,7%. Tenemos también aquí a Luis Bosay del Partido Radical que los radicales ya venían en baja un 15,5 y a Antonio Zamorano, el famoso cura de Catapilco con un 3,34 independiente. Pero aquí, imagínense, sacó un 31,5, Alessandri, un 28,85 Allende, es poca la diferencia igual. Uh -huh. Alessandri tiene 147 votos del Congreso y Salvador Allende 26. O sea, respetamos la tradición. El claro. grano ganó. Disculpe, profe, ¿qué sistema electoral tenía en ese tiempo en Chile? ¿Cómo en qué, qué te refieres? Hong? Ahora, por ejemplo, está el, el, estaba el binominal. Bueno, el binominal ya se eliminó, entiendo. ¿Había un sistema parecido a sí, ese? Ahora está el sistema de ¿Sí? Antes era el sistema eh, mayoritario proporcional. Ah, ya. O sea, las la primeras mayorías de cada escrito se leían electas. Sin incluir lista. Uh -huh. ¿Qué fue lo que hicieron después. Entonces, ya en el 58, Allende estaba dando la sorpresa y llegando muy muy peleado con Alessandri. Tenemos la elección del 64, donde se supondría que Allende podría haber ganado. Pero no, el que salió tercero ahora, el batacazo. Eduardo Frei Montalva tiene el 56,09% de los votos. Ah, ahí ya se lo comió. Ganó solito, sí. ganó solito. Salvador Allende, que se presenta nuevamente a esa elección, la tercera elección ya. <risa> La tercera la decía, no, sacó un 38,93. Mira, subimos de un 95 a un 38. ¿Ves? Bien. Y Julio Durán del Partido Radical, 4,98% de los votos. ¿Qué pasó acá? Que la derecha no presentó candidato. Ah. Y se alió con la democracia cristiana. Era como ahora, no tiene candidato. No tiene candidato, exacto. <risa> y la democracia cristiana, tampoco. ¿Tampoco? <risa> <risa> si la historia se repite, <risa> profe. <risa> así es que en este caso no, no hubo que recorrer al congreso porque Eduardo Frey ganó con mayoría absoluta entonces no hay problema claro y llegamos a la elección del 70 en la cual como les dije tenemos el 36,63 y el 35,29 Radomiro Tomec de la Deseo un 28,08 a la hora de votar en el congreso 153 votos fueron para Allende y 35 para Jorge Alessandri ándale ¿qué fue lo que pasó acá? La democracia cristiana, que todavía tenía una gran mayoría en el Congreso Va y dice Señor Allende, necesitamos que usted nos firme una cartita En la cual usted se compromete a respetar esta constitución Y que no la va a violar, ni le va a hacer ninguna cuestión Allende dice Pero claro ¿Dónde firmo? Compañere ¿Cómo se le ocurre? ¿Cómo se le ocurre? Yo jamás haría una cosa tal como violar algo que, que, que dijo que era? <risa> Allende se compromete a respetar la constitución y la democracia cristiana en bloque apoya la, la elección. Porque en el fondo tenían razón. Si me fui tan atrás es para, para demostrar. Porque hay una teoría que dice que la democracia cristiana es la, la causante de toda la debacle que viene después. Porque ¿Ya? ellos fueron los que le dieron los votos a Allende. Claro. No. no. Cuando tuvimos a Jorge Alessandri, la diferencia fue casi igual con Allende. Uh -huh. Y se apoyó a Alessandri porque fue el primero. Acá se apoyó a Allende porque era el primero. Es lo lógico. Lo encuentro válido, lo encuentro lógico. Si estamos en un juego democrático, el que gana, gana. Se quisieron no. resguardar con la cartita, más que nada. Claro, claro. Por si acaso después de a se le escapaba la, la, la, las cabritas para el monte Ajá. y se le ocurría cosas improbables. No. Muy improbables violar... ¿Cómo es, cómo es que se llaman esas cosas ahí? Pro ¿Constituciones? ¿Prostitución? Que era el... <risas> y claro, violar la constitución. Eh... Ellos, ellos van a decir, no, no, no, usted nos prometió esto, entonces están sí. estando en contra Aquí, Y, y estaba firmante el notario ¿no? Ah, claro, ahí sí. estamos <risa> <risa> no, Esa la había firmado Arturo Alessandri Palma ah, Y lo vamos a tocar la próxima semana Mira, mira cómo se repite la historia, güey sí. Mira, cómo estamos enlazados con 1924 y 1925 Exacto <risa> Entre el 25 y el... Es como Dark este cuestión Sí, <risa> <risa> como que vais para adelante y después para atrás bueno, Claro, en que volver, 2020, ¿eh? 1970 claro. 1925 claro la ¿Qué clase de edad que es este? <risa> Así que sí, efectivamente eh, Allende fue escogido para el periodo de 1970 1976 Sabemos que le truncaron los estudios 73, profe, dijo 76 76 fue escogido Ah, perdón, años. sí Tiene sí, ah, sí. <risa> ah, ah, no, toda eso. la le, le cortaron, los, le truncaron los estudios <risa> Sí Ahora, eh, a nivel Yo lo, eh, vi a un amigo ¿Ah? Un, una colega de colegio, que echaba puteada a los, a los dirigentes, él, demócrata cristiano, y él le echaba puteada a los dirigentes demócrata cristianos que fueron a entregarle florcita a Allende, a la estatua que está ahí en la Plaza de la Ciudadanía, porque se recordaba el 50 aniversario de que Allende había ganado en la urna. Y él dijo, pero seis años antes, Frey, que también tiene una estatua, también ganó. ¿Dónde están las flores? No hay. Son de cartón, los buenos son de cartón, porque no fueron, y yo dije, te tiene lógica. Pues, si sí, yo obvio. pertenezco a un partido y hay un presidente que fue de mi partido, lo más lógico es que yo primero vaya a ver al, mi, al líder de mi partido y después vaya a solidarizar con cualquier otro. Es que él no se suicidó. Ahí está. Lo suicidaron. <risa> oh, oh, oh, oh. Pero eso también hay que tocarlo. No, se que tocarle el orden. Porque eso ya es una más más conspirativa. Claro. Esta tradición. ¿Qué pasaba Que El 4 de septiembre se hacía la elección Y después se asumía el 18 de septiembre Así bien patriota la cuestión Entonces al final Esta tradición se cortó Ahora las elecciones se hacen en diciembre Y la asunción del poder se hace en marzo Eso después del de régimen militar uh -huh. Así es que eh, No le eche la culpa a la ADC Por el tema del de, de que ellos ayudaron a que Allende ganara la, la elección no porque al final lo que, era lo que había en el tiempo lo que había que hacer era lo justo o sea, claro si no se había dado nunca un precedente como ese por qué dejar que el que salió segundo gane la elección presidencial no es justo no la verdad no, no es que no justo aparte ah, bueno. venía peleándola hace rato ya Venía ya peleándola la le... sí, la cuarta vez Meo, te creemos, creemos <ríe> el tipo Meo Vamos, que se puede, Meo, weón. No, no le veía, dale ese weón no. Pero es que ya lleva tres Meo Yo prefiero que salga la epidemia Pero es que acuérdate, acuérdate que este anti-Meo Ah, de no, veras Meo sacó el 5, ahora saca el 2,5 <ríe> De veras Ojo, que en esta elección Allende saca menos porcentajes Ahora sacó el 38, ahora saca el 36 Ah El problema es que La derecha bueno, tuvo su margen histórico, 35, como 29 Y la sí. margen de la derecha es 40 uh -huh. Y la DC, ahí este, está el otro, el 28 Ese era el Chile de los tres tercios Izquierda, centro, derecha Ahora, no sé Es como todo muy izquierda Sí, demasiado ya esta Piñera es como demasiado <risa> izquierda entonces Pero sí, es una fecha importante en el país que estos cuadros, Y por eso es que siempre se le entregan florcitas Si usted no sabía Por qué la estatua de Allende tiene florcitas Y esas cosas el día de hoy y no el día 11 bueno, el día 11 también la va a tener Pero ¿por qué el día de hoy? Es por esto Porque un día viernes 4 de septiembre de 1970 Por primera vez en el mundo mundial Un marxista gana democráticamente Las elecciones para presidente de un país Qué interesante, profe Bueno, sí. después vamos a tener Un programa especial, entre comillas Con todo el contexto histórico De lo que pasó, obviamente, en el gobierno de Allende Y posterior Cabro, se viene buena la próxima semana sí, Se sí, viene bueno, buena Así que... Quédense con nosotros cabros Y si es la primera escucha. vez que nos escucha Suscríbase, síganos sí, pues. Recomiéndenos, compártanos para que más gente Llegue a este contenido ¿En dónde nos pueden seguir profe? Nos pueden seguir en Spotify Capital de los simios con K El día lunes A las 22 horas en vivo y en directo La transmisión 103.7 Radio Loan Radio Puntamira TV en Coquimbo y para todo el mundo, por punto fm.cl, además de que nos encuentren en Youtube, nos va a encontrar en Instagram, todo capital de los simios con K. Y si nos quieren escribir para felicitarnos, echarnos unas petejas que. quieren decir que Allende fue el más grande del mundo mundial claro. y todas esas cosas, capital de los simios, arroba gmail .com, o capital. Simios, arroba, punto o punto capital.simios Excelente profe.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 Rolandino y IPTV, la nueva forma de ver televisión. Excelente. Bravo. Oiga, profe, estuvieron bastante, bastante interesantes de efemérides. Buena. ¿De verdad? Buena. Eh, ¿Aprendí mucho en, este, en esta pasada? Eh, pero también tenemos recomendaciones. Éjale, me gustó eso. Sí, pues. ¿Y ¿Qué nos trae usted, profe, para esta semana? Para esta semana no traigo ninguna recomendación. Ah, no. Ah, sí. Ah, vale, va a pasar vale, vale. colado. No, no es que pase colado. ¿No? Les traigo la lista, como lo voy a empezar a hacer todo lo, todos los primeros capítulos de cada mes, o el último capítulo de cada mes, dependiendo del caso. ¿Ya? Pero al principio, ¿cómo ah, te mara, claro. Ya. No sabéis si te cae 31 o primero. Claro. Claro este, pero... Entre el día 5, el día 1. Claro. Les voy a dar la, eh, no recomendaciones, sino qué es lo que se va a estrenar en las distintas plataformas. Buena. Para que usted esté enterado, para que usted vaya y diga, uy, viene esta película, viene esta serie, ahí sí usted va a poder saber. Por ejemplo, en el Netflix, en el Netflix tenemos en el Netflix eh, se acaba de tener el 1 de septiembre, en Grey's Anatomy, temporada 16. Uy, oh, muy buena. Buena serie. No se cansan de esa temporada, todo bueno. ¿eh? 16. 16, sí. Oh. No se cansan de todo. Eh, Keeping up with the Cardians, eh, Kardashians, perdón. Ah, no la gacho esa. Vamos bueno, la temporada 3 y 4 para el que esa esa frándula rancia, ahí está. Ah, ya. Yeah. Top Chef temporada 3 y 4. La serie Lejos, que también se estrenó el 4 de septiembre, películas, Parásitos o Parasite, la ganadora del Oscar, se estrenó el primero de septiembre. Ahora, buena. Diango Sin Cadenas, también para Netflix, muy buena. Escuela de Rock, buena, <risa> buena, un clásico ya a esta altura. El otro día estuve viendo un video en YouTube donde hicieron un reencuentro. Y to buenísimo Tocan igual, sí. tocan igual, sí, sí. Muy buena. Chicas pesadas, bastante interesante película. Sí, Sí. También. Un partido decisivo. No la he visto. No, digo, capaz, no, que, no no, capaz que la vea, capaz que la vea. Me la pierdo sin falta, bro. <ríe> Kevin Spacey vuelve a Netflix. ¿Ah, pero, sí? Pero no con House of Cards. No, no como Frank Underwood. No. Con una serie de sus mejores películas. American ¿Vale? Beauty o Belleza Americana. Oh, Belleza Americana. Sí, Excelente película. Le están perdonando la vida. Parece que sí. <ríe> con esa película ganó el Oscar. Claro. Oye, pero es que es muy buena la película. Sí. El remake de Freaks No la he visto, tengo entendido que es buena Así que la vamos a estar analizando Amor garantizado No tengo idea Pienso en el final no, Tampoco tengo idea <risa> eh, Vienen algunos documentales y especiales Que la verdad no vale la pena ¿Y esto todo en Netflix? Eh, sí, solamente Netflix, ya voy con Amazon Perfecto eh, Viene Emoji la película un brillo. Emoji la película, sí. no, pero para los niños está bien pues Si los niños están en la casa el fin de semana ya lo pueden ver. Es que en ese caso que vean el ya. anime. The Promise Neverland. Temporada 1. Kill Jackson, tranquilo. ¿Ya? <ríe> y Beyblade. Buzz Turbo. Temporada 1. También. Beyblade llega. ¿Eh? Que son como los, los locos que juegan Trompo. Pero no, pero ah, ya, Babeless, sí, ¿sí? tipo Pokémon con, con Trompo. Claro, efectivamente. Y esos son los estrenos que tiene para septiembre Netflix. Uh -huh. Vamos con papá mono. Grande <risa> ¿Para que estamos con cosas? Netflix como de cabrón chicos tritura. Vamos con Amazon Amazon nos trae The Voice temporada 2 Buenísima The Voice temporada 2 Tres capítulos por semana Todos los días viernes van a estar estrenando tres capítulos No sé cuántos son ¿Mm? Pero van a estar estrenando tres capítulos Y les digo los primeros tres de la segunda temporada Ay, ay, ay Chicos, si no vieron la primera temporada Corran a verla Corran porque en verdad, la deconstrucción... Ay, que palabra más progre! le bueno. <risa> Pero la deconstrucción, la caída que hacen del estereotipo del héroe. Ah, suena mejor eso. La caída del estereotipo del héroe que tienen es brutal. Así que, temporada 2. Llama a Comadrona. Buffy, la casa vampiros. Temporada 1, oh, la 7, papá. Qué clásico. Se estrena en Amazon. The Americans. Sara Michelle, Michelle Gil está oh, jovencita. Oh, Sara Michelle Gil era bueno. Oh, mamacita. Ahí me enamoré de ella. Mis primeros recuerdos que tengo. O <ríe> me con ella. ¿eh? Ah, a lo mejor no envejeció bien. Va, va a haber que, voy a tener que verla nuevamente para, para ver qué tal envejeció esa serie. ¿Quién? ¿La serie o Sara Michelle? <ríe> Las dos cosas. No, porque Sara Michelle le digo al tiro que ha envejecido pero bastante. Ya. Sí. The Americans que era de, de FX, la serie, Ajá. muy buena, de una familia rusa infiltrada en Estados Unidos, ¿Mm? a las seis temporadas, temporada 1 y 6. Buena. La vida secreta de las palabras. Esa no me agacho. Yo tampoco. <risa> Pero véale. Sí. María, reina de Escocia. El escándalo. Ha nacido una estrella. Esas es la... son películas, ¿cierto? No, son series. Ah, series, total Sí. Crazy Rich Asians. ¿Cómo entrenar a tu dragón 3? Ah, no, esas películas, ya. Yeah. Sí, sí, aquí sí, te son Esa es Crazy Rich Asia, es, sí, es película. Sí, es película, sí. sí. Película. Feliz Día de tu Muerte 2. Si la 1 fue algo entretenida, era, mm -hmm. es como el Día de la Mermota, pero con terror. Ah, ya. Yeah. La 2, no la he visto, seguramente será algo bueno. Smallfoot, que el 15 de septiembre. 15 de septiembre también llega Bones, temporada Bones? 1 y 2. Sí. Oh, buena. ¿eh? Sí. Aline, The Fight of... of uh, the fight Of, ¡Ah! ¡Dale! ¡The fight for Democracy! ¡Open English, profe! Open English. ¡Éxito! ¡Queen of sl and Slime! ¡Oye, estoy... ¡Perdiendo el Este! ¡Vamos, Juan! Y ¡All or, All or Nothing! ¡Tottenham Hotspur! Del 31 de septiembre ¡Van a cachar al tiro! ¡Van es, a cachar al tiro! ¡Con este mi, tipo inglés! ¡My English, Pete English! ¡Es terrible! ¡Very good, por loco! Así es que... Eh, las dos principales plataformas ya están, están eh, avisados de que les van a llegar buenas películas muchachos y para el que quiera Disney más, por si acaso lo tiene ya está Mulan, está Mulan, ya, ya, ya y Violeta temporada 3, un brillo no sé, Mulan no sé, no sé qué tal Mulan mire, yo la empecé a ver se veía interesante, la verdad bueno, pero como toda película Disney claro. eh, También tiene su... Bueno, esto recordemos que lo podemos ver todo Gracias a Rolandino PTV, obviamente Por supuesto Multiplataforma, <ríe> <ríe> <ríe> Rolandino Oiga, profe, le faltó una ¿Cuál? La tercera temporada de John Sheldon También ya está disponible en eh, Amazon Prime Ah, ya yeah. Y el alucinante viaje de Billy Ted Del año 1989 Ah, mire sí. buena película. Sí, Oiga, disculpe ¿ya salió la película nueva de Billy Ted? No no, no, no sé, salió un trailer diciendo que se van a reunir recién. Tiene que grabarse la película, Vilante 2 ¿Estás seguro, profe? Sí, Vilante 2 se tiene que grabar. ¿Está seguro? Sí, sí, sí no salió. Ya, vamos a corroborar esta información. Yo tenía otra información de la película estaba lista, pero que bueno. estaba lista. No, yo sé que se habían juntado, que habían grabado y que estaba, o sea que se iban a juntar a grabar. No, claro, yo vi el trailer y todo. Sí, no. No. Pero que no que estaba lista. Ah, bueno. Ojalá estuviera listo. Ojalá, no sé. Pero con toda esta weá de la pandemia al final... Bueno, en todo caso, sí. Don Stechon, ¿quién nos trae a continuación? Mire, yo le voy a traer algo así, bien cortito, pero también bien especial. ¿Qué pasa, profe, si yo le nombro a Capitán Tubasa? Tubasa se escribe en japonés. Subasa. El Capitán Alitas. ¿Capitán Alitas? ¡Supercampeones! ¡Supercampeones! Sí, bueno. Se acaba de estrenar esta semana... El juego Capitán Sub, eh, Subasa, ¿Subasa es cierto, profe? Subasa, Subasa. Eso Yo lo conozco por, por, por Oliver y me ¿no? Claro, Oliver Atom Oliver Atom, Benji claro Fry y Steve Fanta Claro El juego Rise of the New Champions ¿ya? Que es para Playstation 4, eh, Nintendo Switch y PC En esta pasada no lo tenemos en Xbox One la verdad es que no, no sé por qué, pero se queda sin este juego. Eh, el juego es bastante interesante, bastante bueno. Eh, se trata de toda la saga de los supercampeones y que, bueno, es están grandes, pasaron por el newbie, eh, aparecen todas las estrellas, eh, como Richard Tech tex eh, Benji Price, Oliver Atom. Eh, está también el entrenador, ¿cómo se llamaba Tom, creo que se llamaba, ¿no? No, eh, el Cedinho Roberto Cediño, Roberto, Roberto claro, Cediño y sí, no creo que era bueno para el copete, que no me acuerdo cómo se llama, que era claro. el Franco Canadiense. Sí. Ya. Eh, la verdad es que está bastante bueno el jueguito. Eh, es un juego de, de, de fútbol, a diferencia de los otros juegos de Capitán Suárez que habían salido para las consolas anteriores, que eran más de aventuras gráficas. Eh, la gente por ahí sí lo comparaba mucho con los FIFA o con el PES Esto no es un PES, no es un FIFA ¿ya? Si bien es un juego de fútbol, es un juego de fútbol más divertido Y que aboca a la serie ya Porque tiene eh, obviamente los tiros imposibles que tenía Tiene ¿Ya? también... El eh, tiro al tigre, el sí, tiro al dragón es, es, Todo eso, el salto al ropero <risa> <risa> <risa> <risa> Los altuguita con Los y todo <risa> No, ese es otro pregunta, juego <risa> La pregunta del millón ¿Se ve esa cancha curvada? No, no se ve curvada. Oh. No, usted tiene más o menos la misma visual que puede tener en un juego de FIFA, pero sí los movimientos de los personajes son de, de anime. Los, digamos, los enfrentamientos, ya los tiros también. Esos tiros que es donde le va la pata a nivel del, ¿Sí? de la cabeza y donde salía el águila o el salto de los hermanos Corioto. Esa, ese tipo de... Ahí aparecen en el juego ¿Pero eso lo que sacar así como tipo Mortal Kombat, Street Fighter, con combinaciones? Para, no, no para necesariamente No yeah. necesariamente Pero sí en, por ejemplo, en el partido inicial La estrella es uh, Oliver, obviamente mm -hmm. Y cuando uno va a hacer el tiro con Oliver Sale ese espectacular eh, tiro que va a hacer Y salen también las atajadas de los eh, respectivos porteros Como yeah. Benji ¿Eh? Que también son atajadas así espectaculares Porque el, el otro portero que tenía el Newby no atajaba nada ¿Cómo se llamaba? Arman? Arman Arman? Arman Sam no, no me acuerdo cómo se llamaba Uy se me fue Pero bueno Si estuviera Francho para acá se acordaría Claro oh. <risa> Pero no está <risa> Así que ese es mi recomendación eh, Como les digo está disponible para PlayStation 4, Nintendo Switch y PC Ya y nada, eso es un chiquillo. Eh, el juego está bastante interesante. Puede memorar eh, en blatas. Blatas Usted lo puede tener a cero pesos en PC. Yeah. <risa> Yo a ese precio lo compré en Switch. Pero para los que se quieran comprar el original el jueguito, está entre eh, 49 y $54.000 pesos. Ah, ya. Yeah. Ya, porque es un juego de estreno y se están tirando los acá con con los juegos de edición física ¿Y ni siquiera es triple A. ¿no? no, o sea, si, comentamos que debería ser catalogado como AAA porque igual es de la empresa Nanko Bandai oh, Ah, yeah. ya Ya eh, Que no han conocido de videos de auto. ¿Nanko? <risa> sí Lo que pasa es que Nanko Bandai se unió yeah. Ya Entonces quedaron una sola empresa y ahí tienen eh, varios eh, juegos ¿Nanko y Bandai? Claro, ahora se llama Nanko Bandai Ah, o sea que se pueden venir buenos juegos los que ayer su día no, de hecho hay juegos buenos del Caballero Oseo ¿sí? por ejemplo en PlayStation 4 hay uno que se llama alma de Soldado que tiene la traducción original del anime de eh, Latinoamérica ¡Ah, qué buena! ¿Sí? Así que también a, a la pasada les recomiendo ese juego porque también es bastante entretenido Bueno, bueno ¿Sí? Así que eso pues chiquillo. Buena cosa. oye ¿nos vamos? Sí pues, ya estamos cerrando este capítulo especial ¿Sí? de fiestas, no, de fiestas patias no porque ya se vendrá Así el bien. capítulo especial de Festas patas, pero eh, estamos haciendo capítulos especiales para septiembre. Eh, ahí también con historia, efemérides para aprender un poquito de nuestro país, de las cosas que han pasado. Efectivamente, sí. oye, super clase con un brillo. No, venga, el, el partido. Sí. Y esas graderías que tenían con la gente en FIFA, <risa> eso era lo único bueno. Sí, lo único bueno. Y las pantallas que y tenían la, ahí. Las pantallas ahí gastaron algo más de plata, sí. sí no, pero estuvo fuego el partido. Sí. Bueno, eh, empatado, la U todavía no logra ganar en el Monumental. No, se juega en el Nacional. Porque... Ah, juega en el Nacional, sí. chucha. Pero sí. hace como 6 años que tampoco ganan el la Ah, tampoco sí, pues... <risa> Si la transmisión decían que Osvaldo González había jugado como 18 partidos con la U, pero <risa> el cola y había ganado uno. <risa> Y lo más eh, sorprendente es que Matías Fernández no se lesionó. ¿No se lesionó? Sí, efectivamente. Y parece que los quería convertir a todos, güey. <risa> sí. Parece andaba con el atalaya ahí en la mano. Sí. <risa> y mucho. No podía ser más malo, güey. No, ¿Cómo le perdieron dos goles que estaban? ¿Cómo le perdieron goles en el con pues, malo. Y justo recién que ahí salió Paredes, pues. güey. No, pero fue mucho, Bianchi. ¿O, o Landy. Landi sí. Bueno, malo, igual descubrí. Malo. Pero no, el partido estuvo ahí nomás ahí sí, no ahí nomás. pero bueno pues, sí, yo agradecido de de todos los que nos escuchan eh, nos sí. escuchamos la próxima semana que también vamos a estar con especiales de esta familia sobre todo la próxima semana que vamos a estar en sí, el 11 sí sí, sí el sí, 11. Los... Prepárate, Valdivia <risas> y vamos a tener un invitado muy especial efectivamente Cuidado Así. con el doctor Odio, <risas> que es bastante odioso. Exacto. <risas> Eso, es chiquillos, los queremos, cuídense mucho y chau, chau, chau, chau. Bye. Chau. La capital de los simios.